Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, hoy tenemos lo que tiene que ver con el Skoda T27, calendario de eh, LR. Las rankeadas eran esas, bro. Me equivoqué. Es este cosito acá, eh, calendario de Adviento. Listo, buenísimo, Navarra. Pero bueno, no importa. La cuestión es que hoy tenemos el Skoda T27, bien. Y qué podemos decir de este Skoda T27 para aquellos que les interese saber de qué va este vehículo. Tanque Premium, nivel 8, República Checa o Checoslovaquia, como quieran decirle. Es un vehículo que eh, tiene varias mm, particularidades. Eh, pega, bueno, así para decir números eh, en general, digamos, ¿no? Pega 240, tiene una penetración de 202, lo cual a veces te va a hacer eh, pasar malos momentos si solamente querás, eh, querés tirar solamente a P. Bien, la P es una munición que complicada a veces para penetrar con 202, no es una mala penetración, pero pensá que si estás tirando a la distancia, recordá que la, tanto la P como la PCR pierden penetración con la distancia, entonces estás complicado, bro. Yo te recomiendo que lleves un poco de munición a PCR, este no es el vehículo ideal y, y, y digamos el más eh, rentable, por decirlo así, a nivel económico, a nivel créditos, ¿bien? porque ¿Por qué? Porque tenés una penetración de 202 y con munición Premium 242, con munición AP APCR, digamos. Eh, nada, la verdad que se puede llegar a quedar corto. Pensá que vas a ver tier 10, vas a ver bastante tier 9 y 10. Y jugando a una distancia relativamente de una segunda línea, eh, estos 242 se convierten en unos 220, 218... Y estos 202 se pueden llegar a convertir en unos 175, 170, 180 y pico, depende de la distancia. Pero es que con 175 penetrando a un tier 10, te la veo heavy. Eso no quiere decir que no puedas hacerlo. Sí se puede hacer, tenés que tener una buena muñeca. No es un tanque fácil de jugar, es bastante... Jodido por decirlo así, tiene una munición estándar que va eh, o que recorre 1050 metros por segundo. La munición perforante compuesto rígido, la PCR, 1220. Tampoco es una maravilla, pero está dentro de todos los parámetros, eh, son normales. Bien, el cañón, ¿qué podemos decir de este cañón en particular? Bueno, podemos decir que tiene una recarga de 21,92 segundos con eh, bueno, la tripulación que la tengo yo con 3, tampoco es mucho 3 habilidades eh, tiene 3 proyectiles en el cargador el clip son de 3 proyectiles y cada 1.8 segundos dispara cada proyectil, eso es el punto fuerte del vehículo, con lo cual vos podés a veces tampoco que tenga mucha vida, pero podés llegar a asumir algún tirito, no obviamente que te rompa el tanque, no te vas a asumir en un tiro en dos, desde un, por ejemplo, 12 Que encima probablemente no lo penetres Entonces, si ves que hay alguno Que está medio medio, no sé, un tier 8, un tier 9 Que tal vez no pegue tanto, un mediano eh, Podés llegar a comerte un tiro de él Pero vos sabés que le vas a pegar los eh, tres tiros, ¿bien? Y si le tiras solo, probablemente le, le, le entre los tres. Con lo cual, son 200, 400, 600 640, 680, 720 720 ¿Es un gran daño? No, la verdad que no, no es un gran daño Pero... Tampoco está tan lejos de ser, por ejemplo, el daño que tiene que tiene un burras. No sé, comparándolo se me viene así un poco a la cabeza. El burrasque, quiero decir, 21,92 eh, para pegar 700 y pico, ¿bien? El burrasquillo, 20,98 para pegar 2. Fíjate que el DPM anda por ahí, no está tan lejos tampoco, ¿bien? No está tan, tan, tan, tan lejos. Eh, este tiene un poco menos de DPM incluso, pero bueno. Pensá que... Estás disparando cada 1.8 segundos, bien, eso está, eso está bastante bastante bien, incluso el burrasque pega cada 2 segundos, o sea, este es un pum, pum, pum, te fuiste, chau, adiós, desapareciste del mapa, hasta que recargues los 21 con 21.92 segundos, el clip completo, completo. Eh, velocidad de giro de cañón está muy bien, o sea, se mueve perfecto, el tanque no, no tiene inconveniente en ese sentido, velocidad de apuntamiento no está mal, con 2.1, después de cada disparo capaz que te pueda trolear un poco, pero bueno... Es normal, capaz que alguno de los tres, tratá de asegurar los tres si es medianamente posible, eh, dispersión de con 0.35, no está mal, tampoco es la mejor del mundo, pero no creo que sea esto, sino debe estar en una 0.34, incluso te diría, no es lo más preciso del mundo, pero tampoco es que terra todos los tiros, el tema va a ser ese, el gran, el gran handicap, el gran problema de este tanque en sí, es el tema de la penetración y jugar con la distancia. Si podés llegar a tener un poco de paciencia y sabes ubicarte en lugares estratégicos del mapa, donde podés llegar a pegar, a pegar, por ejemplo, un clip antes de que empiece en sí la partida, agarras a alguien de costado desprevenido que está pasando por un pasillo, vos sabés que si te pones en tal lugar, le metes aunque sea dos tiros, bueno, ya estás arrancando con 680, 700 de daño, lo cual no está nada mal, y eh, ya después de ahí sí podés tomarte un poquito de eh, tu tiempo o tener paciencia para empezar a agarrar. Aquellos vehículos que estén un poco tocados Un poco bajos de vida O que estén eh, desprotegidos bien, Que no tengan tantos eh, aliados Tratando de, de, de ayudarlos eh, otra, otra cosa también que está buena El tanque este Es por ejemplo estar atrás de los que están De los pesados o de los medianos Que son de nivel 9 por ejemplo Y que los rivales El equipo enemigo está concentrado en ellos Y vos te podés asomar desde lejos Y tratar de tirar eh, esa munición APCR Como para poder tratar de penetrar Sin que ser tan detectado por lo menos eh, bueno, vamos al tema de los puntos de vida. 1350 es lo normal, tampoco sobresale por nada. Blindaje de chasis no tenés prácticamente 65, te entra absolutamente todo. Eh, 40 lateral, 43C, esto no se usa como side-scrapping. No me vengan a hacer side-scrapping con esto, pues no te, te entra todo igual. Eh, en la torreta tenés 100 de frontal, 100 de lateral. La torreta te puede llegar a rebotar con un tirito, ponele un par por ahí. Si jugás contra tier 8, ponele, pero. Está, está, está complicada la cosa, la verdad. Eh, ni siquiera va a hacer falta que te apunten tanto a, la, a, las, a las torretas, a las cúpulas. Ahí no... A las torretas no, a las cúpulas, mejor dicho. Bueno, después, lo que tiene que ver con movilidad, se mueve bastante, bastante bien. Eh, es, es un símil burrasque, que por eso lo comparo tanto. 22 con 30. ¿Y el burrasque qué tiene? 25. O sea, este tiene alguna cosita mejor, otra cosa peor. El burrasque, yo creo, a mi entender, es bastante mejor. ¿Bien? Porque el, típico, el burrasque es el típico tanque que le haces un auto apuntado jugando con un servidor con poco ping y se las clavas y vos decís, ¿cómo? Pero si tienes cero 0,3 eh, de cierre de retícula, 3 segundos de cierre de retícula. Bueno, te las clave igual, no sé cómo. Eh, en cambio, este no, con este no vas autopuntado porque el tiro seguramente no, no o sea, no. El autopuntado con este está prohibidísimo. La potencia, como decía, es muy buena potencia, tiene una velocidad relativamente buena, la típica un mediano, tampoco mucho, ni tampoco, o sea, no, no es tan rápido, te va a dar tiempo de poder cambiar de posición e irte rápidamente a otro lugar. Eh, si, lo, si lo decías Rotación gira muy bien la, El camuflaje 440, tal vez un poquito por debajo de la media eh, no, no está tan bien ni tan mal Rango de visión 400, muerta como lo tengo yo Si sí puedes detectar, si sí te puedes mover por el mapa Si sí podrías llegar a hacer las veces un poquito de spotter ahí medio medio Tampoco te expongas tanto porque te las van a clavar todas O sea, sos de papel y tampoco es que sos súper veloz O sea, tenés que tener mucho cuidado, ¿bien? Es el típico medio, el típico medio, pero con un clip de 3 cargadores y que disparás cada 1.8, recargas en 22 segundos, esa es la, el clip de la cuestión. El alcance de señal, 8.90, acá viene la cuestión que yo te decía que te puedes poner una segunda línea atrás de los medianos o del ligero que estés poteando, ¿por qué? Y pegar de una buena distancia, porque tenés casi 900 metros de alcance de señal, es un montón, con lo cual vas a ver prácticamente toda la circunferencia del mapa. O sea, lo vas a ver dibujado en tu pantalla, ¿entendés? Si tenés un spotter que está relativamente lejos. Si su radio y la tuya se pueden comunicar y se pueden enlazar, por decirlo así, los vas a ver, los vas a detectar. Entonces, eso está, está bueno y te va a servir un montón. Así que, bueno, amigos, nada. No sé cuánto vale, la verdad. No me fijo cuando está el vehículo, el, el calendario. Pero no me deja abrirlo, no sé por qué. Pero bueno, no importa, ya está. Eh, la cuestión es la siguiente. Me preguntan a mí, Nando, ¿qué hago? ¿Lo compro? No ¿Lo compro? ¿Está bueno? ¿No está bueno? A ver, es un tanque... Es el único mediano checo, creo que hay ¿no? Porque después tenés el Skoda Pero el Skoda, de, o sea, checo es el único eh, Bueno, por eso el Skoda los, sí, De Tier 8, quiero decir, ¿no? El único mediano de Tier 8 es este Porque después tenés el Skoda T40 Y el T45, pero ese es de Tier 7 Si no mal recuerdo eh, Sí, Tier 7 eh, sí, yo la verdad que a mí me gustó A mí me gusta coleccionar tanques y esas cosas Con lo cual lo he comprado No me parece, la verdad, a ver, vamos a ver Capaz que me prendo fuego en vivo y no, no tengo idea cuánto tengo de daño 1482, 1190 recibido eh, Por eso te digo, me costó un poco Me costó un poco usarlo eh, Es difícil, es difícil Si le agarras la mano, o si ya sabes que Más o menos estás preparado y juegas bien al WOT y vas a hacer desastre con el tanque, pero si no, eh, sí, más o menos, más o menos. Así que bueno amigos, hasta acá el video de hoy, micro análisis del Skoda 37, 27 calendario de adviento. Estén atentos que se vienen las cajitas de Navidad, vamos a ver qué onda con eso. Y seguramente, nada, vamos a estar probando un par de cosillas. Besos, cuídense. Chau, chau.